Buenas tardes, bienvenidos una vez más a F Devil, el programa donde mostramos una selección de los mejores cortometrajes inscritos en el primer festival de vídeo libre de Teleca. Esta semana veremos tres cortometrajes que hablan de las relaciones de pareja. Bueno Ángel, antes de que veamos tu corto... Me gustaría que bueno que me hicieras una pequeña introducción para que nos hagamos una pequeña idea de lo que vamos a ver, pero sin spoiler. Pues es, es la historia de, de una leyenda, de una teoría, todas de, relativas al amor, uh -huh. a raíz de dos mesas diferentes de gente que no se conocen entre ellos y que el destino se verá qué pasa con ellos a raíz de esas dos historias que, que se terminan contando. Ajá, muy bien, vale, perfecto pues le ha dicho? y Vamos a ver el corto y luego ya pues, la entrevistamos con más profundidad. Dentro vídeo. Pablo Coelho dice que existen dos grandes amores en la vida. Uno con el que te casas y el otro una persona a la que perderás siempre. Alguien con quien naces conectado, tanto que las fuerzas de la química escapan a la razón. Qué poético siempre Pablo Coelho. Pues bien, según él, esta última pareja nunca tendrá un final feliz. Terminarás siempre con el primer amor. ¿Con el que te casas? El mismo. Sin embargo, no pasa un día en el que no lo cambiarías todo por un beso, un abrazo, discutir con ella, incluso eso. Ayer vimos la película que nos recomendaste, la de dos. ¿Y qué tal? ¿Os gustó? Una tontería. Una película de chinos andando. Japoneses. Pues eso, chinos, que se ponen a andar agarrados con una cuerda como si fueran tontos. A ver, es un símbolo de una leyenda japonesa. ¡Chinos tontos! ¿Y qué leyenda es? La leyenda del hilo rojo. Es un cuento infantil sobre un emperador... Si vais a que... empezar a hablar de príncipes y de cremitas... Me voy a mear. ¿Sabes? Ese razonamiento de Paulo Coelho cuadra con mi teoría del aeropuerto. Todos tenemos a alguien que trastocaría nuestro mundo con el simple hecho de aparecer. ¿Es alguien que ya conocemos? Sí, debe ser alguien que ya conozcas. ¿Y que dentro de ti no terminaste de cerrar aquella historia? ¿Porque no se pudo continuar? ¿Porque la cosa no acabó como tú querías? ¿Y desearías una segunda oportunidad? Ya, pero de esas hay millones. No, es esa persona. Dentro de ti lo sabes. Imagina que viene cualquiera. ¿Kim Kardashian? Lo tuyo con esa mujer es enfermizo, tío. Las personas que se encuentran predestinadas a conocerse se encuentran unidas por un hilo rojo atado al dedo meñique. Eso va a ser por la arteria ulnar que conecta el corazón hermanita que bien te sienta estudiar enfermería uy el uniforme Ay, perdona continúa bueno pues eso que el hilo rojo existe sin importar cuando se vayan a conocer y ese hilo se puede romper imposible es un vínculo entre esas dos personas por mucho cariño que tengas hacia esa persona que acaba de aparecer si te dijera nos vamos tú responderías a dónde bueno según el plan que proponga no sabes qué te ofrece, solo que os vais. Ya, pero... Si es un riesgo muy grande. En cambio, si fuera la chica de Paulo Coelho, a su... Nos vamos... Tú responderías... ¿A dónde? Frente a las pantallas del aeropuerto. ¿Pero se llegan a conocer? Se supone, no lo sé. En la leyenda del emperador se confunde de persona, se porta como un cerdo y aún así acaba con la chica. Bueno, no deja de ser una leyenda. Aún estáis jugando a las Barbies. Solo estamos hablando. Nos vamos. ¿A dónde? Y tiene que ser en un aeropuerto. Claro, como en las películas americanas. Ya veo el título. Amor en la puerta de embarque 3. ¿Por qué tienes el dedo pintado de rojo? Ah, para recordar que tengo mejor reposo. ¿Qué? Yo estoy bien aquí con esperanza. Disculpe. Gracias. ¿Por qué no levantas tu culo gordo que quiero irme? No puedes esperar un poco. Ya quedáis otro día para iros de compras y de pilaros. No sé qué haces con este día. Bueno, pues nuestro primer cortometraje es la teoría del aeropuerto y para hablar de ello tenemos aquí al director, Ángel, uh -huh. ¿cómo estás? Bien. <ríe> ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, bastante, ¿Contento? Pues, Muy contentos de tenerte aquí. Tenemos varias preguntas que hacerte sobre tu cuarto. Pues, vale, eh, primero quiero que nos aclares cuál es la teoría del aeropuerto, eh, sí, sí, la teoría del aeropuerto, lo iba a decir mal. ¿Nos la explicas tú? Bueno, creo que a es ver, una teoría tuya, ¿no? La teoría consiste un poco en el, ponerlo todo más bonito del juego típico de de la espina clavada que al fin de cabo, todo, casi todo el mundo tiene en, en, su, en su vida amorosa. Se basa en eso, no, es poco, no hay mucho más. Okay. Todo, sí, todo más eh, edulcorado, para contarlo un poco mejor, pero no tiene mucha más historia que eso, es un poco en la historia de esa persona que todavía se te queda clavada en, en tu recuerdo. de dices okay. tú, ¿no? Y esto no O sea, que tú crees que realmente es una teoría que existe. Yo se lo he contado a gente y me he encontrado con momentos en los que la gente se te queda pensando y como que le viene a la cabeza a Armin y es, eso es verdad. En ese momento dices tú, pues a lo mejor no... Se funciona más con solteros que con, que con gente que ya está con alguien. Ajá. Pero también me lo he encontrado con, con gente que está con alguien. ¿eh? Te veo muy puesto en el tema. <risa> <risa> eh, en el corto se describen dos tipos de amor, ¿no? Según Pablo Coelho. Eh, vamos a ver, habéis conocido ambas, ¿Eh, tú y tu equipo, o tú, o, háblame de quien quiera si quieres hablarme de ti. Mm, no, no, ya no. Ya no para eso yo en vamos, general. Paso 9,5 eh y cobro por ello. Eh, no... Eh, a ver, la diferencia entre las dos historias son una, es supuestamente, pues, como dice Pablo Coelho una persona con la que vas a estar pasando el resto de tu vida ¿Sí? y seguramente feliz y todo y luego otra es esa persona, esa espina clavada que te queda un poco el, en el punto ese que sí, muy feliz y todo eso pero que en esos momentos malos que tiene toda pareja y todo, a lo mejor se te puede venir incluso el momento de mm, más aún, o, más aún como, como, hace, como termina pasando en la película de Pixar la última, la de, del revés Ajá. ese momento en el que el, la mente de la madre dice, y por este le cambiamos al. Eh, por el piloto. O sea, al fin y al cabo, y están casados, tienen una hija, y aún así tienen un momento de, de pensamiento sí. de. ¿Y, si? y sí. Pues se pasaría un poco, no tal cual, o sea, la teoría, pero se queda ese, ese pozo que todavía uh -huh. te queda en plan. ¿Quién sabe? Claro. ¿no? Claro, esa es la gran duda que, que siempre tendremos, ¿no? Cuando sí. hacemos elecciones. <risa> y eh, pone que la mayoría. Bueno, habláis de que la mayoría de la gente. Eh, conocemos el amor de la cuerda roja, eh, ¿tú crees que eso es así o, o crees que no? Es una leyenda. ¿Crees o sea, que nosotros nos conformamos con el cretino? Eso no, hay de todo, vamos a empezar con la base de que hay vale. de todo, no lo sé, o sea, no sé si nos conformamos con, con un personaje como el de Máximo o, o no, en este caso, pero no, eso te podría decir, Es al fin y al cabo... No que dices tú lecciones de saber si has elegido bien o mal. Y mientras tanto, bueno pues son periodos en los que estabas con gente mejor, gente peor, hasta que o pues, encuentras al hombre de tu vida o terminas acabando con un máximo, en este caso, que se, con el que está en ese momento el personaje de, de Sarai Exacto. Y crees que si, en general, ¿no? la, la gente, ya no te iba a preguntar a ti, <risa> si conociéramos al, el amor de nuestra vida, el que tenemos unido con ese lazo rojo, eh, ¿le aguantaríamos todos sabiendo que es el amor de nuestra vida, aunque fuera una mala persona? Eso yo no, para eso ya habla con psicólogos, ¿no? ya, <risa> la respuesta te ellos, yo he hecho un cortometraje nada más. Yo claro, no... pero tú piensa en, en que esta gran idea del de amor, ¿no? el amor de tu vida, eh, pues está en nuestra no sé, idiosincrasia, ¿no? Todo el mundo piensa en que eso existe, que puede ser que el lazo Sí, eso es de sí, nos lo metido Hollywood en la cabeza Exacto. De, esa, de esa idea, por lo Exacto. cual... ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que existe? ¿Crees que...? Que realmente... Hombre, yo sí, yo tengo la esperanza y creo que todos de acabar con una persona con la que estés a gusto. O sea, para estar a, a, a disgusto mejor estar solo. O sea, uh -huh. eso es cierto. Pero no... No lo termines... Cuando lo cree el guión y todo, no vas pensándolo con la idea de... ¡Ay! O sea, simplemente conté una historia que al final y lo que nos dedicamos a nosotros. O sea, claro. a contar una historia. Uh -huh. Que llegue o no llegue es diferente. O sea, este cortometraje es... En la muestra de si le gusta a la gente o no es algo que no te suele llegar. Porque suele tocar no. a una... No, porque suele ser algo que te, que te recuerda te, a algo... Que le no gusta no, o algo así. Sí, me refiero en ese sentido, pero no es, no hay risas, no es, es diferente. Uh -huh. Y la gente evidentemente no está cerca después para contarte de su vida amorosa. Pues yo recuerdo hace cinco años. Ya, es está más cerrada. O sea, claro. no es como la gente, sin de terror o de humor que si no al instante, mientras que este como juega o trata de llegar a, a una parte más emotiva, más de, de tus recuerdos, aunque uh -huh. no terminas de, de ver exacto de. Ah, pero también hay momentos. ...graciosos, yo creo... Sí, eso he eso, eso encontrado sin haberlo buscado al escribirlo... Ese ...ha sido curioso... Sí, o sea, eso me, me encontré... ...la primera vez que les soy reír a, a la gente... me ...fue el primer sorprendido... o sea, serio? ...sí, porque no lo esperaba... ...y se lo conté a dos de mis actores... ...y se quedaron también sorprendidos ...como que ellos. no sabían qué decir... ...sí, sí, se quedaron rotos en plan, ¿en serio? Yo tengo una duda personal... ...cuéntame por qué acaba así, el corto... ...a ver, la idea de ella era... Eh, no que Primero, eh, el personaje de, de la chica pelle roja, de Sara, y en este caso, uh -huh. tenía que romper con, con el personaje del chico del de Real Madrid. O sea, claro. es algo que se tiene que ver y evidentemente no íbamos a contar una ruptura entera, ¿sabes? Porque sí, nos alargamos uh -huh. demasiado. Y me gustaba la idea, me gustaba mucho la idea de, de que la persona, de, digamos, el, el amor de tu vida, que en este caso es el personaje de, de Víctor, hayas eh, pasado varias veces a lo de él y no ha llegado todavía al momento. O sea, es el hecho de, van a conocerse, tú lo sabes, <risa> pero no tiene por qué verse ahora. Ya entiendo. O sea, te deja la, te deja la idea, pero no, no vamos a contarlo todo ahora. Está muy bien, ¿eh? Podríais hacer la segunda parte. <risa> no, ya lo he rodado, ya creo que con esta tengo... superado, ¿no? Sí, yo creo que sí. <risa> muy bien, vale, me queda claro, ahora ya estoy tranquila, puedo dormir en paz. <risa> <risa> me alegro. Oye, uno de los personajes menciona la película, a ver si lo digo bien, bueno, la película de dos, de Takeshi ¿Qué? Kitano. ¿Qué sí. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué opináis de esa película? No termino... Ah, yo, a ver, pues esto soy yo, ¿vale? Vale. El cine asiático me cuesta. Uh -huh. No termino de entrar, pero creo que es por, por tema cultural. Ese cine tiene muchas referencias culturales y todo, y no termino de, de, de entrar bien en él. Eso es un problema mío, o sea, no es, o sea, no es crítica ni nada. La película la, ve, la vi y me costó. Te costó, estabas me, distanciado. No, me costó entrar, o sea, uh -huh. pero porque no termino de entrar en, su, en esa cultura que tiene, tiene muchísimas referencias visuales y todo de, de su propia cultura, que a mí no que yo no conozco o no me llega, por lo cual me mantiene una distancia de, de ello. No es una crítica, simplemente es la parte de que no termino de, de entrar en ese, en ese tipo de cine. Ok. Ellos lo nombran, pero tú no, no comulgas, digamos. En este caso, bueno, o sea, es, eh, es el personaje de, de una de ellas que les recomiendo me la película. Sí, eso sea, es. más aún, mira, el personaje de... De Saray si la película le ha gustado, mientras que al personaje de Carlos, la película le ha parecido horrible. Sí, O sea, es. por lo cual, son efectos varios que puede pasar con cualquiera de las personas que pueden puedan ver esa película. Claro, efectivamente. Oye, y nosotras que somos muchas muchas mujeres en el equipo, nos preguntamos, ¿tú crees que los chicos hablan de, de, de amor entre ellos? Yo sí me lo he encontrado, pero creo que menos. ¿Sí, verdad? Sí. Eso es lo que nos solemos nosotras. Creo que menos, sí. No, suele ser, la cosa suele ser más más guardada, cuando, cuando hay problemas o algo en todo caso lo cuentas, cuando uh -huh. es lo bueno no es plan. ¿Va bien? Sí, venga va <risa> <Ya>. <risa> Bueno, habláis me, menos en general yo creo, de los sentimientos y estas cosas, bueno pues nada queremos pues, felicitaros por el corto y que os vaya muy bien también, daros la, la, la enhorabuena y mucha suerte, ¿no? para el festival y para los siguientes, porque Muchas. me imagino que tendréis un recorrido ahora. Sí, ahí. o sea, vamos a ver qué tal qué tal le va, por pues, ahora sí, lo estamos moviendo y bueno pues, ¿Hace mucho que lo hicisteis o? El cortometraje se rodó el 1 de febrero el año pasado. ¿Va a hacer un añito? Sí, bueno, va a hacer un año. Que es prima, todavía. Sí, todavía sí, es, recién, es recién nacido. <ríe> sí ¿Y tenéis más proyectos en común con tu equipo? Este, o... Sí, estamos buscando cosas. Todavía no hay nada material, nada que se ponga encima de la mesa real en plan tenemos algo, pero sí, estamos trabajando para ver si, si logramos Con ganas sacar, de hacer más, sí. sigue haciendo a cabo que ya somos, somos gente que nos dedicamos a esto y... Y sí, creo que sigue haciendo cosas porque el que se dedica a esto es por gusto, o sea, no Está no... clarísimo, sí. eso está clarísimo. <risa> y eso tú como actriz también lo sabes. Sí, pues muchísimas gracias otra vez nada, por, favor. por haber venido hasta aquí y mucha suerte. <risa> el siguiente cortometraje se llama La cabeza del empleado, de Wilfred Means. Como no está aquí con nosotros, nos ha hecho un vídeo para presentarlo. Dentro vídeo. Hola, mi nombre es Wilfred and soy director del short film The Right Person for the Job. Uh, it's a comedy short, running time about 8 minutes. Uh, these short films made a lot of festival in the world, uh, and I hope you will enjoy it. Laissez notre message après-midi. Ouais Céléa, c'est juste un petit message pour te dire que t'as pas à t'inquiéter. Tu t'es préparé, t'as tout ce qu'il faut pour plaire. Ça va bien se passer. Euh, bah, je suis sûre que tu vas faire une bonne impression, mais je passe te chercher dès que tu fini. Voilà, je t'embrasse fort. Allez monsieur Pali, on fait comme ça Euh non, je ne suis pareil, pas. monsieur, c'est pareil. Euh, suivant. Ouh. Ouh. Installez-vous, installez-vous, vas-y. Alors, à nous, <coughs> vous êtes... Ah, c'est bon J'ai trouvé. Alors, monsieur Delors euh, Non, je ne suis pas, monsieur... Donc, vous êtes au chômage depuis combien de temps euh, j'étais coordinateur technique chez Sino, et il y a eu un plan euh, social, Et ils et... vous ont viré Mais un léger plan social et pour des raisons économiques. Euh... Vous avez un emploi euh, Oui, enfin là, là, non... non. Non, vous êtes à la recherche d'un emploi. Ah oui Oui, donc vous êtes au. Euh... Chômage, monsieur Delors Vous êtes au chômage Oui, non, mais ok, d'accord, mais je ne suis pas, monsieur... D'accord, vous avez déjà postulé à des offres, peut-être Oui, bien sûr. Ah Hélas, euh... que des refus. Okay. Alors. Je suis, au regret, je, je suis au regret. Ça pique. Mmh, je vois, je vois, je vois. Écoutez, c'est très simple, hein. 55 ans, chômage, euh, c'est mort. Mort, euh, comment ça, mort euh... Elle est Mort, vous n'êtes plus dans le cou, monsieur. Mais pourtant, j'ai une excellente santé, hein. Attention, attention, on n'est jamais à l'abri d'un petit AVC à votre âge, hein. Et puis. Pour le même travail monsieur on pariera plus facilement sur un jeune comprenez euh, bien sûr mais euh, je n'ai plus d'enfants à m'occuper euh, je suis très flexible euh... ah, vous n'avez pas de diplôme ah bah, si, je oui si j'ai mon brevet oui donc, donc pas de diplôme et de l'expérience non mais euh... écoutez ça ne veut absolument rien dire euh, l'expérience si vous avez été viré euh, euh, licencié économique oui licencié économique c'est bien que votre expérience hein euh, vous savez vous vous servir de ça monsieur oui. Vous savez oui. Et ça, vous savez euh, Oui. Bon, voilà, il est éteint parce que je bosse, quand même. Mais ça, vous savez Et Là, vous me prenez pour un con, là Ah non. non. Non. Non, attention, non. Bon, allez, soyons pragmatiques, d'accord euh... Oui, alors Alors, pour le moment, écoutez, je n'ai absolument rien dans votre domaine. Mais c'est pas grave, hein On va trouver, d'accord Qu'est-ce qu'il aimerait faire pas facile, hein ah Aha. Là j'ai... Agent Espace Vert. Quoi Non monsieur, attendez, on ne s'emballe pas, c'est pas sûr que vous soyez pris. On ne s'emballe pas, d'accord, okay. mais... Agent Espace Vert. Non mais j'ai une tête de jardinier. Mais vous me voyez finir dans les bacs à fleurs de la mairie. Et pourquoi euh... pas, monsieur Mais ça n'a rien à voir avec mes compétences. Mais, mais quelles compétences, monsieur, quelles Sinon, déménageur, mais bon, avec votre physique de l'âge, déménageur. Mais euh, je me demande comment euh, vous avez été euh, recruté. Oh, ben exactement comme vous, vous savez, sauf que moi, j'ai pas fait le difficile, voilà tout. À, à votre âge, euh, euh, je me serais pas laissé faire. Oh, vous savez, moi, je m'adapte. Bien sûr. Enfin, entre nous, pour le moment. C'est moi qui suis du bon côté du bureau, et vous qui j'y allez, parce que vous avez pas de boulot, d'accord <rire> Je ne sais pas pourquoi je suis venu à ce rendez-vous. Et si vous savez, vous savez très bien. C'est pour les allocs. Comme tous les autres, pour les petites allocs, hein mmh. ah, écoutez, réfléchissez deux minutes. Vous avez quoi, 7-8 ans à tirer avant la retraite, c'est ça sert pas plus Bon, vous prenez pas la tête monsieur, je suis sûr que votre femme vous dit exactement la même chose que moi. Oui, pas au <rire> ah bon, fait le révolutionnaire, mais alors avec maman, c'est pas ça, hein Bon, faut me retravailler votre effet de seuil, d'accord vous effet de seuil Oui, votre première impression, parce que si vous voulez, euh, vous, quand vous êtes rentré dans mon bureau, je sais pas, j'ai senti que vous étiez un casse-couille, vous voyez, hein, casse-couille, comprenez Et ça, pour trouver un job, c'est pas bon, hein non, ça c'est pas bon du tout. Donc vous réfléchissez à ça, faites un bon travail sur vous-même, et vous revenez me voir. Oui, mais... Allez, voilà Attends, mais... Je à compagne, bien sûr. Reprenez votre classeur, monsieur Delors, et je vous vois très très vite. Allez, excellente fin de journée à vous, Monsieur Delors. Mais je ne suis pas Monsieur Delors. Oui, c'est pareil, vous savez, il est au chômage aussi. Allez, attention les doigts, attention les doigts. Bonjour, vous avez un nouveau message. Ouais, c'est Léa, c'est juste un petit message pour te dire que t'as pas à t'inquiéter. Mais qu'est-ce que tu fais là Ah oh non, t'as pas perdu ton job, toi aussi. Quoi bah non, mais je suis venu chercher Rémi. Rémi, euh... Rémi, Rémi, tu sais, mon petit copain, celui qui vient dîner ce soir à la maison. Mais si, bon, d'ailleurs, tu seras gentil avec lui, hein, parce qu'il est tellement stressé à l'idée de vous rencontrer. person for the job it's my seventh short film uh, I always made short film uh, with comedy uh, I like this job because you can uh, speak about social uh, the situ situation uh, in the best way for me than drama uh, if I want to speak about job center and un unemployment it's because when you are young Directors, you spend more times uh, in a job sometime than in a set. So uh, this, this is why I want to express about this thing. Um, to me, the uh, when you when you when you are young and when you are dreaming about. Uh, the job you want to made uh, you want to, to to do in the future uh, you never think about this moment that's when you are just in front of a job counselor and uh, uh, the moment that he he really tried to destroy all the thing you have in your mind about your future about what you want to do And uh, when for to me for for when I when I when I try to make uh, movies, uh, some in my family or some in my uh, friends uh, say, "Great, you have to do this. You have to go that that that way. This is what you want to do, to do. So you have to be uh, the best to ever do that." And some say that uh, what are you doing? It's not a, it's not a great way. You have to do something else, uh, something that uh, where you can uh, uh, have money, uh, have funds for your family, for you. So this is this is why I I uh, I feel when I was for the for the for the first time in front of my gym center, and after that. Uh, uh, I think that it's really a, a great si situation to make comedy because uh, when you are in front of this kind of guy, you are completely depressed and also you are uh, just I don't know if the, the great term in, in English, but like in in his hand, you you you know uh, he can say anything and you say yes just to just to move on and just to, to stay focused uh, on the thing that you have to find a job. So, uh, and after that, when I'm thinking about a lot of, lot of things like that, uh, I think that it's, it's great. It, we speak about uh, older men who work uh, for 30, 40 days, 40 years, sorry. In, uh, in, in the same company and, uh, uh, has, and has been fired for no reason and uh, after 50, 55 uh, years old, they, they have to, to be in front of that kind of, uh, of person. Uh, and also, if he's younger and younger than, than him, like uh, Philip in the uh, movie, Uh, is just in front of the of the young guy who is trying to to say that it's no use you don't have to ever believe in everything else you are you are completely uh, you it's it's no use for you to think about uh, you can have a new a new job you are just a what can i say you are you are just a, a bad and for this kind of for this so society and you will never find anything else. So this is why uh, I think it's really uh difficult to the to the audience and to the spectator during the five six uh, minutes uh of the movie because we are feeling what Philip uh Uh, feel it's like uh, uh, what is this kind of uh, of man just in front of me uh, what what does he say about me what does he know about me uh, he don't know my name he forgot my name he speak about things that i don't think uh, what is, what is this kind of of man and um, i think this is why at the end of the movie You are so uh, happy for Weber for Philippe because uh, when you saw that he can have his revenge in the future because he's just in front of the man who is also want to marry his, uh, his uh, daughter, so I think it's so, I don't know if it's a great term in, in English but it's so jouissif, jouissif it's a French term like uh, it's so tense uh and and this is why i think this movie works it's uh it's just for this thing just for the thing that uh sometimes in your life uh you've got humiliation and you don't know how to have your revenge and here philip can have his revenge and this is why it's Really intense for for for us. Um, after that, uh, if we say that this movie it's trying to to speak about the the environment and the social thing uh, in my country, because here we have a lot of people who don't have a job and also. All the pe people who work until forty uh, years and uh, and be uh, uh, and be f fired without any reason um, yes but uh, at the beginning this is not what I what I want to do uh, what I want to do it's just a comedy and comedy about revenge about uh, the thing you don't um, Sometimes you don't uh, think you can uh, success, have success, but you can. You can, if you try, and sometimes life helps you to have your revenge. This is why I want to say in this movie. Uh, so I hope you will enjoy it. I'm sorry for my English. I'm sorry if you don't understand all the things <laughs> I want to say. Don't hesitate to tell me. Si uh, you want me to change something, uh, I hope you can, try, you can translate this in Spanish And, uh, I want to say thank you, thank you for watching mi uh, movie y uh, I hope I will see you in the future. Thank you. El siguiente cortometraje es de César de Necken. nos presenta a través de un video "I Like Virgins". Hola a todos, soy César Deneken y os presento el cortometraje I Like Virgin. Espero que lo disfruten. ¿Tan deprisa? Se nos va a hacer de noche en el camino si no vamos rápido. Yo no puedo más. Ya no puede más. Siempre igual, siempre igual. ¿Qué te dije? Deberíamos haber salido de madrugada. Ya. Pero no tenés que entregar el pedido a los fariseos. Ya, ya la culpa la voy a tener yo de que lleguemos tarde a la boda de tu hermana. ¿Y ¿Qué más te das si tú ni siquiera querías venir? Pero he venido, ¿no? ¿A la fuerza? Es no, que mucho trabajo. Todo el mundo ahora quiere el mueble estilo romano. Luego querrás que toda mi familia venga a nuestra boda. Hace más de un año que todo el mundo sabe que nos casamos el mes que viene. A ver si así un poco se le pasa el enfado a enfadado tu padre que tiene conmigo. Yo no veo nada de malo que uno tenga que convivir antes de casarse eso. Ya, pero entiéndelo. Te lo entendería si hubiese temita. Ya, otra vez vas a empezar con lo mismo. Ya. ¿Sabes no. que hasta después del matrimonio ya, por más...? Ya, ya me he enterado. Yo más de un año enterándome queda poco? Sí, poco. Este mes se me va a hacer eterno. Ya estoy mejor. Vámonos. Venga, vamos. Pero al final vamos a tener que dormir aquí en el camino, porque... que sí, pesado! No. ¡Qué frío! Uh. Ahora sale más fuerte. Uh. Yo conozco una técnica para que entre los cuerpos. ¿no? ¿Conoces? Bueno, no, no, me lo han comentado, no, no. Es muy importante para mí. Y para mí. Se está pagando. Sí, ya veo. Anda. ¿Por qué no vas a buscar ramas? vuelvo enseguida y verás qué rápido se te pasa el frío, un año, un año y nada. ¿Será posible? No aguanto más. ¡No aguanto más! Saludos, hijo del pueblo de Dios. ¿Quién eres? Soy el arcángel Gabriel. Vengo de parte de Dios. Yo lo que estaba pensando no, no lo pienso así. Yo, yo, yo quiero mucho a mi mujer. Bueno, a la que va a ser mi mujer. Bueno, porque convivir no será pecado, ¿no? Yo... Me ha cogido en un mal momento. Nunca nos hemos acostado, se lo juro. Pero no te preocupes. Si Dios no tiene en cuenta vuestros actos. Oh, gracias. Dios os ha escogido por una misión muy importante. La que sea. Dios, después de haber pensado mucho en el tema, de haberle dado vueltas y vueltas, al final se ha decidido. Va a hacer bajar a su hijo a la tierra. ¿El Mesías? Sí, sí, el Mesías. En fin, ha estado pensando. en muchas mujeres. Y pues al final se ha decidido. Ha escogido a María. ¿María? ¿María? ¿Mi María? Sí, María ha sido escogida por Dios para dar a luz a su hijo. ¿Y yo? Tú... Tú... Tú serás su... Su padre putativo. ¿Cómo putativo? Putativo. ¿Putativo? Putativo. No entiendo. Putativo. Tú serás el encargado de que no le falte de nada. Que viva bajo un techo... Que tenga ropajes, que coma bien, que tenga amigos, que sea feliz, que vaya al colegio, que sea buen estudiante, que sea respetuoso, que no se meta en problemas, que no falta clase. Y que aprenda un oficio. No, tú de eso no te ocupas. A su debido momento, su padre bajará y le dirá cuál será su trabajito. En fin, que ya está todo bien. Solo hace falta que me firmes esta cláusula. ¿Cláusula? ¿Cláusula? Por escrito, para que no se te vaya a olvidar. ¿Cuál es? Pues que. no fornicarás con tu mujer. ¿Qué? Está loco. Pero entiéndelo, de esto será un mito, será historia. ¿Qué me importa un pepino? Es que yo llevo, llevo esperando un año, me caso el, año, el mes que viene. <risa> y os casaréis, pero no fornicaréis. Y obviamente no tendréis más hijos. ¿Pero por qué? ¿Qué le he hecho? Nada. Pero tenía que ser una virgen. Ya, pero a esa homería tampoco le va a gustar. <ríe> Qué poco conoces a Dios. Pero no te deprimas, hombre. Si vas a tener un hijo de Dios. Ya. Pero no mío. al menos podré llamarlo José. No, la criatura ya tiene nombre. ¿Cómo? Sí, se va a llamar Juan. ¿Juan? No, Juan no. Eh, se va a llamar... Je, je, je, je. Germán. No, Germán no. Je, ¿Cómo se llama? Jeremías, je, je, je, je. Jeremías. Ah, no, no me acuerdo. ¿Pero tú quién coño te crees que eres? ¿Pero quién va a ser? Dios. Ya lo sé, no soy tan estúpido. ¿Pero por qué me haces esto? ¿Por qué me castigas de esta manera? ¿Acaso no pertenezco a las primeras familias que fundaron tu pueblo? ¿Pero no te das cuenta que es una bendición? ¿Bendición? ¡Yo quiero fornicar con mi mujer! Bueno, pero técnicamente aún no es tu mujer. ¡Oh! Dile a ese hijo de la gran puta que no pienso firmar ninguna cláusula. Eso no va a ser posible. ¿Por qué? ¿Ya? Me pidió que te distrajera mientras. Ya sabes. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús se va a llamar! ¡Jesús de Nazaret! ¿Jesús de Nazaret? Será historia, amigo. Será historia. depende un poco de quién la haga para nosotros es más factible la nuestra porque no sé, nosotros hemos querido a través del humor hemos querido dar una dimensión más humana de los personajes, tanto del Arcángel Gabriel como de María como del, como del propio José y entonces hemos tomado la perspectiva un poco de qué pasaría o sea un hombre se le aparece un ángel y le dice que va a ser el, que Dios eh, va a traer al Mesías y que ha escogido a, a esa familia para, para que le den cobijo pero con unas cláusulas muy claras y, y si una de esas cláusulas es no tener ninguna relación más con su mujer, bueno, que nunca ha tenido y nunca va a poder probarla, pues yo creo que cualquiera se pegaría un cabreo o como dice José mismo, a María tampoco le va a gustar y, y, y entonces al crecer Gabriel le, le dice, bueno, que poco conoces a Dios, es un poco jugar también con esa sexualidad de Dios, humanizándola, porque bueno, se ve un poco... Eh, nuestro, nuestra perspectiva de cómo mirar, por ejemplo, un mito, como lo veamos nosotros, como puede ser todo ese libro fantástico de historias que puede ser la Biblia. Pero siempre con, con ningún ánimo de, de, de burlarme de, de las personas que, que creen y, y manifiestan su fe en ese tipo de, de, de historias. surge... En una gira de teatro que tenemos por Granada y Almería, íbamos por la carretera, y de hecho íbamos las tres personas que actuamos en el cortometraje, íbamos los tres en la furgoneta, y íbamos pasando por unas cuevas, por, por unas montañas que se habían de la carretera, y de pronto se me ocurrió el chiste, que es la anécdota de la, de la historia, y una vez que conté el chiste, pues dije, oh, esto podría ser un cortometraje, y. <risa> y así fue, pues se hizo el cortometraje, fue súper rápido. Eh, tengo que decir que eso fue en noviembre, llegamos a la gira al final de la semana, escribí guión y en, en diciembre, al principio de diciembre, pues les dije al equipo que, que quería rodar el corto, porque pensábamos en rodarlo en verano, porque, porque ir vestido así, con invierno, mucho frío, pero al final quise quise rodarlo ya lo rodamos bueno fuimos a buscar los, el sitio tuvimos mucha suerte pero nosotros queríamos tener por lo menos una preproducción de tres semanas pero la persona que que nos facilitaba el sitio para poder rodar nos dijo o lo hacéis este fin de semana o no hay más porque vamos a hacer... hay que plantar la cosecha y nosotros bueno nos quedamos mirando y dijimos bueno vale este fin de semana tuvimos realmente siete días de de, de preproducción el rodaje duró desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana y al día siguiente todos estábamos resfriados y en cama pero son las cosas que uno a veces no una vez se toma mucho tiempo para, para planificar las cosas como han sido por ejemplo otros cortometrajes que he hecho y sin embargo este que ha salido, ha salido tan rápido, tan como de forma azarosa pues es el cortometraje que tenemos con, con mayor alcance y con mayor dimensión y claro, a partir de este, de este corto sí, nace la idea de hacer un largo y de hecho pues, parte de ese guión está ya escrito eh, donde se ven varios episodios de la, de la Biblia con una perspectiva desde, desde el humor eh, ahora hay que encajar bien desde, desde cómo contamos porque tampoco la idea, es con... nuestra idea no es contarlo como si fuera una secuenciación de cortos sino que hay un hilo conductor que, que va llevando de una historia a otra pero como, como bien sabéis eh, trabajar en este tipo de cosas pues, es complejo sobre todo la parte de la producción ya sea una película, un largometraje son son palabras mayores eh, hay que, se necesita un presupuesto se necesita apoyo eh, tanto de la empresa privada como de la pública y no en este momento pues nos falta nos falta um, equipo para poder trabajar todos esos eh, todos esos frentes porque lamentablemente no nos podemos dedicar únicamente a, a, a hacer películas ya nos gustaría pero tenemos que un poco eh, esparcir nuestra fuerza en diferentes sitios para poder vivir de, de la creación artística que por suerte lo logramos hacer, pero no abocados simplemente a una sola cosa, sino que vamos haciendo teatro, hacemos cine, damos clases, entonces vamos moviéndonos, pero ya nos gustaría poder hacer ese, ese largometraje que, que nace a partir del Like Virgin. Bueno, eh, bueno, yo vivo en una ciudad en que a la gente le encanta ir a bodas. <risa> eh, no sé, llega mayo y todo el mundo se casa y todo el mundo va a las bodas. Yo no, pues a mí no me, no me suele gustar. Y hace dos mil años atrás, pues, yo creo que sí. José un poco, es un poco la perspectiva mía, en el sentido de que... No. Sobre todo por, por todo el tema que hay que perifollarse y hay que ir de una determinada manera. Si uno pudiera ir a la boda tal y como uno viste de día a día, pues mira, habría menos para mí sería menos engorroso. Pero eso de tener que, que ponerse un traje eh, para hacer un paripé, pues como que, como que no me mola mucho. Y eso un poco le pasa a José, que, que no solamente por eso, sino que también porque eh, eh, su, el que va a ser su, su suegro eh, tampoco tiene una buena relación con, con, con, su, con, con, el yerno, con el yerno que va a ser pero yo creo que a la gente le gusta la boda, en general a la gente le encanta ir de boda, le gusta celebrar, le gusta la fiesta no digo que a mí no pero pero un poquitín menos ese tipo de cosas no queda claro si es que firma o no firma porque a la Gabriel le muestra le muestra eh, la cláusula y le muestra el papiro y le comenta después de que va. Pero él no firma nada, o no vemos que firme nada. De hecho, él dice: Dile a ese hijo de la gran puta que no pienso firmar ninguna cláusula. Por tanto, no la firma y si la firma, la firma después. Pero algo que no se ve, no se ve en la película. Yo creo que al final la firma igual porque no tiene otra salida. Pero si no lo hubiese firmado, también daba igual porque Dios ya tenía todo pensado, o sea, el arcángel Gabriel está ahí para distraer a José, para hacerle perder el tiempo mientras él hace lo suyo. Así que eh, es como esa frase que, que dice el arcángel Gabriel, que poco conoces a Dios, o sea, Dios tiene su, sus maneras de hacer las cosas, y una manera es distrayéndolo con la aparición de, fantasmagórica de un ángel. No lo sé, pero si lo pensamos desde la perspectiva de hoy en día, claro que sí, porque de alguna forma pues no ha preguntado ni ha pedido ni permiso, ha llegado y se ha metido. Como él es el jefe, es el boss y puede hacer lo que quiera, pues podríamos decir que sí. Ahora, si si hablo desde la perspectiva de Dios, pues no, porque ellos son míos Yo hago lo que quiero con mis juguetes. Básicamente, a mi modo de ver, casi todas las historias del Antiguo Testamento, cuando aparece Dios, Dios corta y zanja las cosas como le da la gana a Él. O sea, bueno, ahora el pueblo israelí vamos a ser todos libres, aquí tienes diez mandamientos. ¿Que os estáis portando mal? Pues tira un diluvio. Que no comáis la manzana, que comáis la manzana para fuera del paraíso. O sea, que aquí no hay preguntas ni, ni consensos de nada. Aquí se hace lo que yo digo. Entonces, si lo veo desde la perspectiva de Dios, que yo soy el que mando, pues no hay un abuso, simplemente hay una tiranía casi infantil. Yo lo quiero así y así lo hago. Pero claramente, si lo vemos desde ahora, que es un poco la idea del corto, de ese José que se cuestiona y se pregunta, ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí pasan estas cosas? Pues claro que es un abuso y, y, y por tanto una sensación de impotencia de este hombre por, porque no puede ganar a Dios. Hemos querido dar esa, esa, esa imagen y ese tipo de letra porque como la, película, o sea, la historia de la película ocurre en la antigüedad, hemos querido dar en la imagen de la proyección esa sensación de antiguo. Y os doy cuenta también, tenemos unas bandas que son muy anchas, además las letras, la imagen en sí también tiene como granito y todo eso realmente es para dar esa sensación, esa sensación de, de que es una historia muy antigua, que no tiene, no tiene ni el color ni el ritmo de, de, de una historia que ocurre en un 2016. Y, y bueno, hay que decir que esa idea realmente eh, es del editor, de Daniel Arana, que también es actor, es el Gabriel, ya a él es que se le ocurre eh, trabajar de esa manera la imagen. Y nada, a nosotros nos encantó y, y para adelante con ellos y, y ahí está el resultado. Gran parte del corto también eh, son, son, son, son las imágenes que tiene y cómo se trabaja esa imagen. Y para finalizar, deciros que muchas gracias por por seleccionar nuestro cortometraje, realmente para nosotros es un honor poder participar en vuestro festival y, y que espero que que sigáis creciendo vosotros y nosotros también y, y que podamos vernos en más ocasiones. Adiós. Pues esto ha sido todo por esta semana. La que viene nos vemos con más cortos. Esta semana estos han sido los protagonistas. La que viene pueden ser los vuestros. Adiós.